Hola, seguimos con la serie de vídeos sobre la implementación de una unidad gráfica de mapas de teselas. En el último vídeo había dicho que lo siguiente que íbamos a ver sería la tabla de patrones o de teselas, pero he decidido hacer un vídeo más sobre la tabla de nombres. El motivo es que en mi experiencia cuando explico estos conceptos no quedan del todo asentados, ya que es mucha información. Este diseño es bastante ingenioso y puede resultar más complicado de entender que de hacer. Así que he pensado hacer un vídeo más práctico en el que explico cómo podríamos ver en la pantalla VGA la tabla de nombres. Y en las notas de este vídeo pondré enlaces a ejemplos. Del vídeo 2 de la serie, creo que nos queda claro qué es un mapa de teselas. Esta imagen está compuesta por estas teselas y en realidad esta imagen es la composición de dos memorias. La del mapa de teselas, la tabla de nombres, y la de la memoria de teselas, la tabla de patrones en la terminología de la NES. Lo que ocurre es que si vemos el mapa de teselas, al final lo que tenemos son números y es bastante difícil, si no imposible, hacerse una idea de qué imagen se trata. Con esta imagen nos hacemos a la idea porque tenemos debajo la imagen que vamos a mostrar, pero si tuviésemos otras teselas la imagen podría ser bastante diferente. En el vídeo 3 anterior a este ya vimos en detalle que en la NES el mapa de teselas se implementa con una memoria llamada la tabla de nombres y que es una memoria de 960 bytes. Esta imagen constituye una cuadrícula de 32 por 30, que se forma a partir de las teselas de 8 por 8. Y que, por ejemplo, aquí podemos ver los valores de los índices de las teselas, o patrones. Estos son los valores reales del juego. En el vídeo anterior había puesto unos valores que me había inventado. Por tanto, la tesela 24 en hexadecimal es la del cielo sin nada, que en el ejemplo del otro día había puesto que era la 0. Este valor 24 de la primera celda irá en la primera posición de la memoria. Todos estos irán en las siguientes. Y lo seguiríamos rellenando, pero no lo voy a hacer, ya que no me caben y además esto lo vimos en el vídeo anterior. Estos últimos de aquí abajo irían en las dos últimas posiciones de memoria. Bueno, todo esto ya lo sabemos. ¿Qué ocurre? Pues que estos valores de los índices de las teselas son arbitrarios. Quiero decir... Que el fondo del cielo azul sin nada, que aquí tenemos como 24, es así porque al desarrollador se le ocurrió poner este valor, pero podría haber sido otro. Hay algunos valores que se ponen con algún sentido. Por ejemplo, se suele empezar con las teselas de los números del 0 al 9 para tenerlos fáciles de encontrar y facilitar incrementar valores. Luego las letras y ya según cómo se le ocurre al diseñador. Pero en definitiva, no hay ninguna regla, al menos que yo sepa así que el mapa de teselas no nos dice mucho si no tenemos la tabla de patrones. Sería como tener un texto en el que, en vez de letras, tenemos símbolos desconocidos, pues nos es bastante difícil saber de qué texto se trata, o incluso saber en qué idioma está escrito. Sin embargo, aún así podemos descubrir alguna estructura. Por ejemplo, podríamos pintar el valor del índice como un color en escala de grises, a ver qué pasa. Haciéndolo así nos quedaría esta imagen. Nos queda muy oscura porque la mayoría de las tecelas tienen valores bajos. Vemos que solo estos valores son un poco más claros porque son mayores de 40 en hexadecimal, superan el 25% del valor total, y estos ya se ven más claros porque están alrededor del 70%. El resto está por debajo del 25%. Vamos a cambiar ceros por unos y unos por ceros, es decir, invertir todos los bits, como si hiciésemos el complemento a uno del número, y entonces así se distingue un poco mejor, aunque no del todo. Así que bueno, algo de información nos da representar esta imagen. Fíjate que a partir de esta imagen se pueden descubrir estructuras de la imagen final. Se puede ver que aquí está la nube, aquí están los marcadores, y estas estructuras de aquí, la montaña y el árbol. Bueno, aunque como ya sabemos qué imagen representa, nos hacemos una idea, pero si te diesen esta imagen de primeras, pues a lo mejor no tendrías ni idea de qué se trata. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer, vamos a representar en la VGA esta imagen. Esto va a ser un paso necesario de cara al diseño final, ya que vamos a tener que calcular el valor de la celda en la que estamos y a la vez este diseño nos va a proporcionar el valor del índice de tesela que tiene esa celda. Pero ahora, en vez de utilizar ese valor del índice de tesela, lo vamos a mostrar en la pantalla como un color, como nivel de gris. En los siguientes pasos, más adelante, lo utilizaremos para mostrar la tesela pero eso ya será cuando veamos la tabla de patrones. Como sabemos, la pantalla de la NES tiene 256 columnas y 240 filas. Si ampliamos filas y columnas por 2, nos dan 512 por 480, y esto nos cabría en la pantalla VGA. Incluso nos sobrarían algunas columnas. Si pintásemos la tabla de nombres como una imagen de píxeles, nos quedaría una imagen muy pequeña, de tan solo 32x30. Si pintásemos esta imagen en la pantalla VGA al tamaño real de 32x30, nos quedaría así de pequeñita. Pero sabemos que cada elemento de la tabla de nombres no se corresponde con un píxel, sino por una celda de 8x8. Por tanto, tenemos que ampliar esta imagen por 8. Haciéndolo así, nos queda la imagen al tamaño de la NES. Vemos que ahora esta celda tiene el tamaño de la tesela, pero, como la VGA es más grande, ¿para qué vamos a pintar esta imagen de 256 por 240 pudiéndola ampliar? Pues es lo que vamos a hacer, duplicar cada dimensión. Ahora esta celda es de 8x8 píxeles de la NES, pero de 16x16 píxeles de la VGA, ya que cada píxel de la NES ocupa 2x2 píxeles de la VGA, por tanto tenemos que ampliar la imagen por 16, los 8 de la celda de la NES y los dos de la ampliación de la VGA. Así que tenemos que hacer dos cosas que ya hemos visto ya. Primero, en el vídeo 7 de la serie de imágenes y memorias y VGA vimos cómo mostrar una imagen en color que está guardada en una sola memoria. Cuando digo color puede ser escala de grises, como esta imagen. Y luego en el vídeo quinto de esta misma serie vimos cómo ampliar una imagen. Pues vamos a hacer estas dos cosas. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver cómo representaríamos esta imagen sin ampliar. Si lo hiciésemos así, quedaría así de pequeñita. Y luego la vamos a ampliar. Al ser una imagen de 32x30, se aplica lo mismo de una imagen de 32x32. Lo importante es que las columnas sean una potencia de 2, pero las filas pueden ser menos. Y En realidad la memoria que vamos a utilizar es de 32x32 y las dos últimas filas por ahora nos van a dar igual. Como ya hemos visto, esta memoria tiene 10 bits de direcciones para cubrir las 1024 posiciones de memoria. Esto es un Kibyte de memoria, un k. Como vimos en el vídeo séptimo, para las 32 columnas necesitamos 5 bits y por tanto tomamos los 5 bits menos significativos. Para las filas igual, tomamos los 5 bits menos significativos y así cubrimos las 30 o 32 filas. Con esto ya tenemos los 10 bits de las direcciones. Y a la salida de la memoria tendremos el número de patrón. Si mostramos el valor como escala de grises tendremos la imagen pequeñita. Bien, ahora vamos a ampliar la imagen por 16. Como vimos en el video quinto, para ampliar por 16 tenemos que quitar los 4 bits menos significativos. La memoria sigue siendo la misma, con 10 bits de direcciones. Como ampliamos por 16, que son 4 bits... Estos 4 bits menos significativos no los usamos, pues se corresponden con la celda de 8x8 de patrones de la NES, y por dos veces más por la ampliación de la VGA. Para la fila hacemos lo mismo, no usamos los 4 bits menos significativos. Y por tanto llevamos los siguientes 5 bits, que son los bits 4 al 8 de la columna, a los bits menos significativos de la dirección de la memoria y los bits del 4 al 8 de la fila a los más significativos de la dirección de la memoria, la tabla de nombres. Haciéndolo así, en cada cuadrícula de la pantalla tendremos el número de patrón correspondiente. Este número de patrón lo llevamos a las salidas rojo, verde y azul de la VGA, y tendremos los colores en escala de grises. Como la mayoría de los patrones de la imagen escogida son valores bajos, nos quedaba una imagen muy oscura. Para evitarlo, podemos invertir los bits y así tener una imagen más clara. Como no solemos tener 8 bits de color para la VGA en la mayoría de las placas de FPGA, tomaremos los más significativos. Sin embargo, si tu FPGA tiene muy pocos bits por canal de color, como por ejemplo el conector VGA de la Alhambra que solo tiene 2 bits, solo tendríamos los bits 6 y 7, y al hacerlo así solo vamos a tener 4 colores, lo que es muy poco y realmente no vamos a poder ver mucho. Para tener más variedad de colores, puedes repartir los bits entre los colores, por ejemplo de esta manera o de cualquier otra que se te ocurra. Así te saldrá una imagen más colorida y podrás apreciar mejor las celdas y las variaciones de patrón entre cada celda. Los colores no tienen mucho significado, pero bueno, te da una mejor idea. Bueno, esto es lo que quería ver hoy. Ahora si quieres ponerte manos a la obra e implementar este diseño, en este repositorio tienes tablas de nombres de ejemplos de varios videojuegos, tanto en VHDL como en Verilog. Escoge las que terminan en NT0, que significa que tienen 1024 posiciones de memoria, un K. Aquí puedes ver las direcciones de memoria en decimal, hexadecimal y el valor que tiene esa posición de memoria en decimal y en hexadecimal. Y aquí en comentarios he puesto la fila en la que estamos. Por ejemplo, aquí podemos ver que el 24 se repite mucho y recordamos que el patrón 24 en hexadecimal se correspondía con las teselas de cielo azul sin nada, ya que es una tesela muy abundante. Estas memorias de tablas de nombres las he hecho con un script de Python que convierte el volcado de la tabla de nombres de un emulador de la NES en una memoria VHDL o Verilog. El código lo tienes aquí. Este script permite generar memorias con o sin reloj. Para este ejemplo utiliza memorias sin reloj, para que no tengas retardos porque si no se va a complicar el diseño. A ver si en otro momento me da tiempo para explicar las implicaciones de utilizar memorias con o sin reloj. Aunque me estuve pensando si poner el diseño terminado o no, al final lo he puesto. Las dudas de ponerlo me venían porque puede que muchos lo copien sin entenderlo, y el objetivo de estos tutoriales es que aprendas y lo intentes realizar por ti mismo, y que dediques un poco de tiempo a ver cuál sería tu solución. Si copias la solución sin haberte peleado un poco con ello, quizás no vas a entender las implicaciones de este diseño. Mi recomendación es que lo intentes por ti mismo y si después de intentarlo no te sale o no sabes cómo arrancar, ya mires la solución. Pero bueno, al final los he puesto. En este directorio tienes el ejemplo que acabamos de ver en VHDL. En este caso incluso tienes el fichero de restricciones para la Nexis 4 DDR de Ceilings. También lo tienes en Verilog, preparado para implementarlo en la Alhambra 2 con Apio. Y incluso tienes un ejemplo en ese Studio, también con la Alhambra 2. En cualquier caso, como está el código fuente en VHDL y Verilog, lo puedes adaptar a cualquier otra FPGA y plataforma. Te advierto que tengo poca experiencia en Verilog, así que puede que el código no esté correcto del todo, pero al menos parece que funciona. Espero que con estos ejemplos quede más claro y te ayuden a arrancar el diseño de esta unidad gráfica. Gracias por ver el vídeo. En el siguiente ya nos pondremos con las tablas de patrones. Las transparencias de esta presentación que hemos visto hoy las voy a unir al PDF de la presentación anterior. Espero que estés bien. Un saludo.